tiempo y los días quisiera ser viajer y volver atrás como aquella noche en ese bar que cruzamos miradas sin poder hablar y no sé si yo volveré a verte otra vez si fue obra del destino la suerte se sintió La última vez Desde que yo puse un pie en esa pista, supe que fue un amor a primera vista Tu cabello pelirrojo combinada Con los corazones que hay en tu mirada No sabía si era un sueño era real Pero cuando miré tus ojos empecé a atender Quizá digamos las mismas locuras ¿Quién sabe? Algún día se vuelven a ver, salen a pasear, toman un helado juntos y pasan horas enteras riéndose de la vida De esta vida en la que te encuentras a esas personas que te marcan una sola vez No esperes a que sea la última y aprovecha cada momento ¿Quién sabe? Y esa persona termina siendo tu otra mitad ¡Oh my God! ¡This is so amazing! ¡I am super happy! ¡Wow!